Míranlos, hm, vale, lo veo, lo veo, lo veo, va a salir. Oh, qué GG que GG más grande que GG más grande A ver, está aquí <risa> Vale A ver Aquí con los zombies por favor Vamos a, a ver quería, quería ver si podía encontrar algún zombie gigante Para conseguir más freighter Que bueno tengo una freighter pack pero Míralo si está ahí otra vez Vamos a probar una cosa Míralo Eh... Vida Uh, esto me interesa Esto me interesa Los zombies de la espalda. Vale Necesito también balas de esto Vale, ahí no había zombies gigantes Por lo tanto, vamos a estar aquí Vamos a movernos eh, esto me lo quiero poner, tío. Ah, no, que esto es un casco. Yo creo que sería de máscara, tío. Soy tonto. Eh... <risa> Solo quería rapiñar. Bueno, pues mala suerte. A ver. Necesito... que no me gusta la, la mira que llevo de esto, tío. Es que no me debería haber cogido este sniper. Que este sniper lo tengo más que nada para... Para cuando me ponga a disparar gente desde muy muy muy lejos y sé dónde están. Que es para lo que sirve. Nada más. en Bridge. Ese no es este, ¿no? Sí, sí es este. Uh, interesante, tanto menos. Vamos a ver. Cae en un minuto. Si ¿Sí son gigantes. No. No hay zombies gigantes. Vale. Voy a ponerme esto por si viene algún graciocillo aquí. Pero nada. Eh, eh, eh, eh. Vale. Explosivos ahí. Bueno. Otro Fission, tío. Que yo no quiero naipisions. A ver. Ven aquí. A ver si caen las cosas. ¿Dónde caen exactamente aquí? Esta zona, ¿no? Sí. A ver qué hay. Night Raider, Sniper, esto, esto, esto. No quiero más Night Raider. Esto, esto. Y esto. Vale. Pues, bueno, en verdad habría preferido un Glider o... Un as-locker, pero bueno, está bien con lo que ya yo tengo. Claro. No <risa> <risa> <risa> <risa> de vida. Ahora me han dejado aquí una Nikorev para raidear. Muy amables, la verdad. Con una Está aquí. Vale. Al parecer... Les he pillado en medio de un raideo. Qué buena, qué bueno es esto lo que acabo de encontrar. Mm. A ver, madre mía, que hay muchas cosas, eh. Vale, vamos a hacer lo siguiente: y es craft, craft. Vale, hombre, aquí hay cosas interesantes, eh. eh. No me extrañaría que viniera. Por mí. Craft Perfecto Lleva esto, me lleva esto, me lleva esto Esto me interesa Esto, esto y esto Y no mucho más, me ha agarrar este último Que hay nada balas de calincar me dirá esto y me lleva las balas de calincar vale pues bastante nice confederation hmm. beach me está diciendo que quisiera hacer conmigo pvp no lo he visto vale <risa> Bien Bien Uh, me ha me ha bien fuerte uh, uh, uh, uh. Que son dos tío No Estoy muerto, eh. Uff, uff, uff. Ojalá, a donde están ellos. Sí, sí, sí, boludo. Vale, vale, vale. Para mí están ayuda de la casa. Yo lo he escuchado. ¿Tienen cargadores de. de. de VIP y eso? No sé. A ver, está están por aquí, ¿no? Por lo que parece. Sí. Allá lo veo! N, ¿Dónde? ¿N? ¡Morte uno! Oh, qué buena. ¿Dónde no está? ¿Dónde no está el...? A ver. Eh, ¡Casi en el lago! ¡Casi en el lago! ¡Ah, tengo, vale! Eh, en lo último. ¿What? Tienen algo, un bote ahí. Un auto. Ya la han tenido que hacer TP, pero... Ah, lo veo Hay uno en el agua, en el agua hay uno, eh ¿En el agua? Ah, ahí lo veo bueno. Qué buena. una tremenda casa! Sí. A ver... Ah, no, pero esa... esa, esa era de... ¡Ey, eh, mira, eh, eh. abajo el agua, abajo el agua! ¡Abajo el agua! No, no lo veo, no lo veo Papel. Ahí está, ahí está, ahí está, ya no pasa ¿Será que arrepiente otra vez? Allá, allá, del otro lado Sí ¿Será, será? La última, la No, uno ha muerto, uno ha muerto Se ha ahogado, creo, ¿eh? No, no, ahí está, ahí está, ahí está Ahí, ahí va, ahí va Uf, me ha dado, me ha dado Muerto Cuidado, bueno. cuidado, <risas> cuidado Vale ¡Eh! ¡Hay otro! Oh, no, no, no. Tengo un Locker Eh... Mapping ¡Uh! Nah, nah, nah, nah. Nah. Eh, los lo que están por ahí Si, este... Este solo tiene cargadores Yo me lo cargué a eso Si, si ¡Uh! Una Fusil Out Una Fusil Out Me encanta cuando la gente se pica se pone camper, puta rata, no sé qué. <ríe> sí, sí, sí, camper. ¿eh? <ríe> A ver, ¿qué tenía este? Nada. La verdad. Pero bueno, cada uno tiene una, una forma una forma de picarse. ¡Oh! Un aslocker, ¿eh? Los aslockers. Hay que llevárselo. Sí, sí, una mapper. ¿Dónde? Está en, en, en, en... ...230 Está acá está en el... ...casi en el borde Cuidado, eh Vale, vale, vale Necesito recargar balas porque estoy sin... ¡Mira aquí hay otro! ¿Ese es uno blanco? No, era uno, uno que iba de negro Eh... ...craft